Todo el mundo hacía la cola, nadie se hablaba, nadie miraba, nada Ahí me arrepentí de los audífonos Pero de pronto empezó a cantar una voz hermosa Que cantaba una canción en inglés que en verdad no conozco Que decía How I'd like to see your smile Cómo me gustaría ver tu sonrisa Y me dio como... No sé, me conmovió mucho Estaba con un lele.